Buenas gente, people, ¿cómo estamos nosotros y los demás? ¿Cómo estás tú y yo? Ah, bien, bueno, me alegro. Hoy gente, tenemos un video especial y yo sé, yo sé, siempre digo lo mismo y siempre explico lo mismo, pero es que hoy... Por Hoy, si sí es en serio, porque este es un video que ustedes pidieron. Sí, señores, ustedes lo hicieron. ¿tú irás yo cuando te lo pedí, amigo, yo cuando te lo pedí. Pues en realidad nunca. Pero vi un comentario que decía que quería un review del cóndor. Y yo dije, bueno, eso quiere decir que el resto del mundo también lo quiere. Yo creo que sí. Así que vamos a hacerlo. Voy a poner una carta portal y mientras tanto les explico unas cosas. Recuerden que pueden ir a Drography, un canal muy genial de animaciones y estas cosas. Además, también pueden seguirme en Instagram, en Facebook, en Twitter. Dejaré los links o oh, bueno los perfiles aquí abajo en la descripción. Ya sabes que en Instagram vendo Bakuganes a Colombia y el resto del mundo, pero el envío para el resto del mundo son como 50 dólares aproximadamente. Yo sé, es un poco costoso. Y pues ya sabes que si tú tienes unas fotos espectaculares de tus Bakuganes y tú dices, no, yo quiero subirlas, yo quiero subirlas, pues me las mandas y yo las subo por ti a mi página y pues te doy los créditos. Eh, ha sido muy bonito porque me llegan muchos mensajes de suscriptores diciéndome como ¡Wow! ¡Qué bakugan tan genial! ¿Dónde lo tienes? No sé qué. Y yo le digo, no, no, no, no, no lo tengo yo, o sea, eso no, no es mío Pero Espero que les guste muchísimo este video Y pues, y pues comencemos, ¿no? Y ahora sí, tú me dices, ¿vamos a hablar del cóndor? Pues sí, señores, vamos a hablar del cóndor. El cóndor es un Bakugan hermoso, el cóndor is love, el cóndor is life. El cóndor es un Bakugan que ya ha aparecido varias veces en el canal, ha aparecido más de un video. De hecho, el cóndor, bueno, tiene una historia conmigo bastante importante. Y es una historia que creo que necesitamos conocer, aprender. Pero antes de eso, estuve mirando por ahí en libros y estas cosas. Y me di cuenta que el cóndor hace referencia a un dios Azteca, sí señores, no es maya ni ni, ni ni maya O por lo menos a mí se me parece un dios azteca El nombre de, del dios ya se los dejaré ahí, ahí porque es súper raro Pero como pueden ver es un dios que es muy parecido Porque es como, o sea, es como lo mismo Es como una calavera ahí que, que tiene ojos y eso O sea, es súper, súper extraño Los que sepan más de mitología azteca pues, pues me lo dicen No, pero la verdad yo, yo siento que es así El cóndor lo tengo en dos atributos eh, Lo tengo en Ventus ah, Tú me dices, oye, ¿y estos vacúones están a la venta? Pues no, amigo, no, es no pero, pues, eh, hay más O sea, no es solamente este diseño Hay muchos más en Instagram, así que ve, tranquilo Y miras. Vale, el cóndor um, Ventus 430 Poder G Este Bakugan, creo que me llegó nuevo Si no estoy mal, no, les voy a contar una historia Antes de todo. El cóndor y yo hemos pasado por mucho El cóndor llegó a mi vida Cuando, pues, yo era muy pequeño Llegó junto con Midnight Percival Y con Ratloid. El cóndor fue de los Bakuganes que regalé para el Trauma Bakugan Recordemos que los Bakuganes que regalé Para ese entonces fueron a Rat Teloid terra al cóndor Pero ellos a Blade Tigrera ellos y a Mantris eh, Aquos, ¿vale? Esos fueron los que regalé Los cuales pues me arrepentí pues el resto de mi vida ¿No? Fue una de las peores etapas, pues Para mí. El caso es que este cóndor llegó mucho después, mucho, mucho, mucho después. Y yo dije, vale, ya superé mi trauma. Pero tú sabes, algo falta. Cuando tú tienes un Bakugan de algún atributo y luego lo consigues, pero en otro es como... O sea, como que superé una parte, pero falta algo más. Claro, lo que faltaba era tenerlo, pues, en su atributo Heios, ¿no? Y mielo. Ahora hablemos un poco... Del aspecto físico. Es cierto que el color y estas cosas varían dependiendo del atributo. Pero lo que voy a mostrar aquí es como lo, lo básico, ¿no? Lo que todo Bakugan, el cóndor, va a tener, ¿no? Entonces, en primer lugar voy a cerrarlo para mostrarles bien. Entonces, el cóndor se compone de una, dos, tres, cuatro, cinco formas. O sea, es muy simple. Y esas cinco formas son las siguientes. Son eh, la base, que viene siendo mitad del Bakugan. Dos alerones, que vienen siendo como los que sujetan el Bakugan. Una cabeza... Que viene siendo la otra mitad del Bakugan. Y por último la quinta parte que viene siendo esta saliente. Que es simplemente para que pues, el Bakugan no se caiga hacia atrás y no tiene ningún imán. Pero vale, esa, esa es la composición del de, cóndor. Es un cóndor, pues el cóndor es uno de los vacuénes más sencillos. Son solo cinco piezas. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, si contamos, este ocuán tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 piezas, ¿Sabes? Es, entonces, es muy complicado que este ocuán no se abra bien, debido a que como es tan simple el diseño, es muy fácil que funcione. Además de esto, tenemos acá, en la parte de arriba, tenemos una águila, o un cóndor, puedes llamarlo así. Bueno, es, un, es una figura que hace semejanza a un cóndor, a una figura voladora, ¿Sabes? Como nave ave. También tenemos aquí, eh, pues, como varios rayadijos, en la base, y en los dos alerones, lo que tenemos es como dos brazos, dos alas y pues en la parte de la izquierda, o sea, yo voy a guiar por el, por el ave mirando hacia allá. Si vemos en la parte de la izquierda está el atributo y en la parte de la derecha pues está el alerón normal. Aquí en el frente tenemos pues ya estos detalles que son aquí como para decorar. Atrás no lo tenemos, pero lo que sí tenemos es pues un trabajo de estructura muy lindo. Mira estos detalles, son muy semejantes a lo que viene siendo la cultura pues azteca, mexicana, a todos estos estereotipos que hay de, de cultura latinoamericana antigua, ¿sabes? O sea, me gusta mucho este detalle que el círculo se forma perfectamente con la saliente que hay, ¿no? Entonces, mira, aunque es distinta... La, la saliente es distinta si tú la unes ¿Ves que se forma el círculo perfecto? Me parece muy lindo eso Por dentro el cóndor ya es un poco más eh, Complejo en cuanto a estructura No tanto en color sino en estructura Porque como pueden ver aquí en esta parte Todo el cóndor, toda la figura del cóndor Tiene detalles que se entrelazan Entonces mira, tiene estas manitos aquí Tiene aquí este círculo Este otro círculo que se complementa con este Vale, el caso es que aquí ya tenemos Una gran cantidad de detalles Aquí tenemos ya dos alerones que tienen exactamente el mismo diseño, esto no va a cambiar en ninguno de los dos es el mismo, solamente que pues lo voltean hacia algún lado eh, en el eje horizontal ¿no? luego aquí en la cabeza tendríamos lo que viene siendo la cabeza el cóndor, el cráneo, el cóndor que a primera vista puede ser un poco a ver cómo lo digo, espeluznante un poco aterrador, bueno aterrador es un poco aberrante, pero luego te acostumbras y te parece he hecho un vacuum muy lindo, a mí me parece muy lindo estos detalles, o sea como te digo este vacuum hace muchas referencias y hace un montón de referencias de hecho a la cultura mexicana ¿no? entonces mira tenemos aquí los las florecitas de los ojos que usan a veces las Catrinas en el Día de los Muertos aquí Tenemos aquí puntos para la decoración, que esto sí que es muy mexicano ¿Sabes? Aquí tenemos un poco más de color, aquí tenemos como resplandor, ¿sabes? Me encanta la nariz, que no es una nariz pintada, sino que es una nariz hueca O sea, si te das cuenta, es muy pequeño esto Pero me parece muy lindo que hayan perforado la nariz Me parece muy lindo, también tiene otras perforaciones aquí y aquí tiene tres perforaciones en la cara en total. Me parece muy lindo. Como pueden ver, esta cara no es totalmente plana, sino que tiene cierto relieve. Pero el Cóndor no es solamente un Bakugan. O sea, me refiero, si es un Bakugan, obviamente, y si es, es especial. Pero me refiero en el sentido de que el Bakugan ha generado más cosas a partir del Bakugan. ¿Y a qué me refiero? Hay Bakuganes que tienen trampas a partir de ellos. No en el caso de Maxus Dragonite que tiene muchas trampas, no, eso no me refiero Me refiero en el sentido de que la trampa llega a llamarse igual que el Bakugan O así no se llaman igual, tiene un aspecto idéntico al Bakugan En este caso aquí la tenemos, es la trampa de el cóndor Heios, también es Heios obviamente Es una trampa muy bonita, como les digo, esta se pone así una trampa triangular es como una pirámide. Entiendo que lo hayan hecho como una pirámide. Yo me, yo me imagino como referencia a pues la, esta cultura azteca, ¿no? Pero vale, es muy bonita. Vamos a verla primero por ahí afuera y luego la miramos por adentro. Por fuera tiene pues estas señalizaciones en morado que apuntan a todas las direcciones. También tenemos lo que viene a ser un, un cóndor aquí, ¿no? Con perforaciones, pero es un cóndor Y pues ya el famoso círculo, ¿no? Que este círculo no se completa Y lo mismo se repite para todas La única diferencia, ¿cuál es entre todas? Que vale, que una tiene el, el, el, el atributo Otra tiene estas perforaciones Y otra está totalmente limpia ¿No? Entonces esta es la Así sería el cóndor completo. Por abajo, pues, lo que tenemos es otro cóndor. Pero este cóndor no está pintado. Este cóndor simplemente está, eh, pues, como hecho a partir de, pues, relieve, ¿no? No, no es más. Bien, voy a abrirla. Vale, siguiendo la figura del cóndor, como podemos ver, mírala, la trampa es totalmente igual al Bakugan en muchos aspectos, en muchos no es cierto, pero vale que en muchos sí. Digamos, tenemos esta misma figura circular, los dos alerones de los que hablamos previamente, tenemos aquí los ojos, pero en este caso los ojos están hundidos. Y los puntos que antes habían ya no están Y la nariz no la tiene perforada Como pueden ver, aunque está la nariz Que bueno, igual me parece un detalle súper chiquito, súper pequeño Vale, esta trampa me, puede permi me permite cambiar a Pyrus, Ventus y Subterra ¿Qué ¿Por dentro qué tiene? Vale, pues tenemos varios patrones El primero y segundo tenemos lo que vendría siendo otro mini cóndor Otra cabeza del cóndor Y tiene como una especie de alas que salen de su cabeza, ¿no? No está todo pintado, simplemente los ojos Además de esto, luego tenemos la siguiente Que es lo mismo y me cambia Ventus. Y en la última no tenemos ninguna figura porque, eh, en este caso, este ganchito es el que sujeta toda la estructura cuando está cerrada. Entonces, no había manera de poder poner al cóndor aquí. Un detalle muy lindo de esta trampa, que me parece bastante curioso, es que, si pueden ver, en estos ejes, aunque son ejes que solamente son para unión, también hay detalles. Y además, los detalles, adivinen qué son. Sí, señores, los detalles... Son flechitas que hacen semejanza al cambio de Bakugan, o sea, al cambio de atributo. Si me entiendes, o sea, es una referencia que, bueno, eres ellos que es este atributo, pero puedes intercambiarlo con Subterra. Y bien, chicos, espero que les haya gustado mucho este video Yo me despido aquí con El Condor Como Bakugan, Heios, Ventus Trampa, ¿no? Espero que les haya gustado mucho este video, chicos Que lo hayan disfrutado bastante Espero, pues, que ya saben, vayan a Instagram A Twitter, a Drography Vayan a todos esos canales que son súper geniales Y estoy segurísimo que les van a encantar Espero que les haya gustado muchísimo este video Y, pues, ya saben, nos vemos en otro video Adiós